Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos, soy Felipe Gutias y uh, hace poco me han operado de la nariz y como estuve en el hospital y tengo una sensación de un poco de fatiga, fiebre, ya no, tenía 37 grados, pero voy a hacer una. Este, test de corona este es el que me ha entregado mi compañera bueno empezamos mal es difícil de abrir eh, aquí dice cómo se abre Bueno, pues vamos a ver el, el paquete, empezamos bien, empezamos pues a ver desde aquí, ah, sí, esto sí, es como una, como una pegatina, ¿Eh? un adhesivo, ¿eh? para el que no lo haya visto antes, pues cuando vea mi vídeo, pues ya no, ¿eh? Con un adhesivo se abre. Y aquí tenemos el cacharrito que se mete en la nariz. Más o menos un centímetro y medio. Y no tengo que tener mucho cuidado porque tengo unas plaquetas de silicona todavía. Pero bueno, con mucho cuidadito, hay que darle vueltecitas. Bueno, cuatro, cinco, seis veces. Ya. El, el otorritme me ha dicho que no hay problema, que lo puedo hacer. Un mucha vuelta. De hecho creo que no me viene mal porque tengo la nariz tapada, así que ya aprovecho. <ríe> bueno. voy a abrir el caponcito este entonces lo coloco lo esta cosa aquí dentro y he capturado no es pues al revés. no pues no no puede ser 15 segundos. 1, 2, 3, 4. Aunque en un momento se dice 1001. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 y 5 más, ¿no? se abre la cosita esta, sirve para hacer la Uy, ¿y esto? Ah, gel de silicona. Esto no tiene nada que ver, esto es simplemente para que no se... Entonces esto va a... mira, pero así. Aquí hay que colocar cuatro botas, exactamente, exactamente cuatro. esto normalmente pues nadie lo, lo, lo me pasará solo me está pasando ahí porque me operaron hace tres días entonces ahora me equipo esto y exactamente tiene que haber cuatro ah creo que había que agitarlo también gotas 1 2 3 y 4 perfecto ahora lo voy a recorrer muy bien y ahora solo hay que esperar 15 minutos pausa porque si no va a ser muy aburrido para vosotros bueno, eh, ya han pasado 5 minutos y por el momento vemos que el test es negativo aquí lo podéis ver perfectamente ¿Eh? entonces eh, si, si fuese positivo debería tener una raya en el C en la C y otra raya en la T que no sé lo que significa, lo puedo mirar. Sería, bueno, pues por ejemplo que hubiesen puesto P, positivo, y N, negativo, quizás sería más, más fácil. Esto es una eh, sugerencia para los fabricantes, ¿no? eh, porque además en inglés se dice Suggestion, ¿no? S, y eh, eh, P es positivo. O sea, es en muchos idiomas, entonces eh, pues, bueno, no sé lo que significa C y no sé lo que significa T, pero imagino que algo significa, ¿no? Entonces esperaré otros 10 eh, minutos y ya os digo el resultado final. que termine la cuenta atrás de los 15 minutos y eh, esto sigue mostrando el resultado negativo. Eh, la C ahora ya sé lo que significa, significa control y la T significa test. Bueno, podrían quizá haberlo hecho con otras palabras, en mi opinión. P positive, N negative, hubiese, hubiese sido lo más sencillo, pero lo han decidido poner C de control y T de test. Cuando tiene la raya en la C y en la T significa que es un positivo. Cuando tiene la raya en la C significa que es negativo. Y cuando tiene solo la raya en la T significa que es inválido, que hay que repetir el test. O sea que mi test es válido y negativo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer con todas estas cosas? Pues acabo de leer que a pesar de que aquí pone bioazard, es decir, que son eh, eh, residuos eh, biológicos o residuos peligrosos, digamos, pues dice que se puede eh, eliminar en, eh, en la basura eh, normal, basura doméstica. ¿no? Entonces, simplemente... Hay que empezar a, a recoger esto que va aquí. Uy, perdón. Vamos a darle. De... Al final creo que el, el, el vídeo se va a hacer fabuloso <risa> por cosas que no, de, que no debería haber salido. En fin, pero bueno, es el riguroso directo, ¿no? Esto lo meto dentro para para que veáis cómo es, no, La, la cosita. Esta cosita, se se llama el cassette, o no, no, sé no, exactamente cómo será en español, eh, esto hay que que como no, no, no, no, de abierto, solo dura no, minutos. no, no, no, no, abrirlo no, no, abrirlo a ver qué es, no, no, no, deja aquí, no, no, no, está en esta en esta bolsita, no, entonces todo esto se, se coloca aquí, esto también, y lo que me parece genial de estos chinos, un, un producto chino, es que tienen aquí por QR ¿eh? y cuando uno hace clic en ese QR pues aparece un vídeo, ¿no? que es la mejor forma de que todo el mundo entiende las cosas, ¿no? con vídeos. ¿eh? Por eso también lo estoy haciendo yo, para que lo entendáis de forma rápida, sencilla y sin complicaciones y todas esas cosas. A ver, esto no es un, no es un test, digamos, oficial. ¿Para qué sirve un test hecho en, en casa? Pues simplemente, muy, muy importante, muy interesante, una cosa buenísima que exista eh, sirve sobre todo para que en caso de que sea positivo pues por supuesto llamas a tu médico y le dices mire tengo un test positivo ¿no? eh, ¿qué hago? ¿no? y que él te diga ¿no? porque eso en cada, a lo mejor en cada sitio es un poco diferente yo te aconsejo siempre llamar al médico a lo mejor te dice ¿cómo te sientes? no sé qué pues quédate en casa ¿no eh, o te dice bueno pues vamos a hacer un PCR, ¿no? que es un test más completo, digamos, donde ya ahí se elimina toda duda de si tienes el, el coronavirus. ¿Que puede haber eh, falsos negativos? Por supuesto que sí, pero la, la diferencia es que también puede haber reales positivos, es decir, que puede haber, que la gente puede saber que tiene el virus gracias a este test, por lo tanto es absolutamente genial que existan, cuestan 5 euros, es lo que me ha costado a mí, y, y con esto, pues uno ya puede, si lo tiene, pues ya es el siguiente paso, eh, llamar a su médico y, y ver qué es lo que tiene que hacer. Pero si uno lo tiene y no se entera, pues puede estar contagiando a todos los demás, eh, incluyendo personas de más de 80 años, eh, que tienen muy alto riesgo de, de incluso de, de, de morir, ¿no? como ha habido tantos. ¿no? Eh, también hay gente joven que eh, ha quedado muy muy mala de la enfermedad, entonces aquí no se queda libre nadie. ¿no? Eh, nada más, eh, que tengáis muy buen día y espero que os haya resultado interesante. Si te, Seguramente he hecho muchas cosas mal, pues aquí abajo, ya sabéis, en YouTube, lo colocáis y me decís todo lo que he hecho mal y que habría que hacer mejor. Yo lo he hecho con mi mejor intención, espero que os sirva. Ah, sí, faltaba una cosa, claro, no os he dicho ni la marca ni... Es esto, ¿no? Eh, ahora, claro, no sé si se ve bien o no se ve bien como está en modo de selfie, a ver, lo voy a hacer de otra forma bueno chicos, aquí tenéis la marca Hot Game, ¿eh? coronavirus antitest esto está comprado en Alemania y aquí tenéis, digamos todo lo que eh, necesitáis saber, ¿no? aquí en la parte de atrás, explica un poquito cómo hay que hacerlo ¿Eh? cómo calcular 1,5 centímetros para que entre pues no, no lo sé imagino que esto también está en España, en Latinoamérica y en el resto del mundo ¿no? Porque, pues China ya es básicamente el país número uno del mundo ¿no? Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta pero <risa> ¿Ya? Y ahora estamos todos pendientes de que eh, la vacuna Sputnik, de la que muchos se reían y se reían, pues eh, estamos incluido, incluido en Alemania, estamos todos pendientes de que nos den unas guillitas para que la vacunación vaya más rápido. Así que no os riáis de nadie, no os riáis de nadie. Aquí todos somos iguales en principio,